Estamos en el Barrio Los Milagros, en Villa Tesey. Acabamos de, de inaugurar 14 cuadras de asfalto. Eh, calidad de vida, inclusión y derechos para mis vecinas y mis vecinos, la recuperación de la placita, del espacio público, está aquí a nuestras espaldas. Este barrio hace muchísimos años que demandaba que el Estado Municipal estuviese presente y, y mejorara un poquito su vida todos los días, ¿no? Y el asfalto, el cordón cuneta, la recuperación del espacio público. Estuvimos también. Un ratito en el merendero que tiene el barrio, al que acuden más de 70 chicos todos los días, ¿no? que, que, bueno, que meriendan, que almuerzan y que, y que el barrio mismo los contiene, ¿no? con la ayuda, con la colaboración y con la solidaridad que tiene que tener el Estado municipal. Así que estamos, estamos muy contentos por estas 14, 14 cuadras de asfalto. Hicimos un corredor aeróbico, instalamos juegos aeróbicos para las vecinas, para los vecinos, bueno los juegos de plaza, las hamacas, los toboganes, muchos más juegos y fundamentalmente, insisto, la presencia del Estado. ¿no? Eh, nosotros en cada barrio del distrito estamos con programas de vacunación, en cada barrio del distrito estamos trabajando para que bueno para que todos los días ¿no? podamos avanzar un poquito más. ¿no? Venimos de cuatro años muy difíciles, venimos de cuatro años muy complicados, venimos de cuatro años en donde el Estado Nacional, el gobierno de Macri, se, se ausentó, se alejó, dejó de proteger a, a la gente. ¿no? Y nosotros creemos que es importante que que la etapa que viene sigamos juntos, estemos más juntos y, y compartamos el, el presente y el futuro de la Argentina. ¿no? El futuro que viene tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la mejora de los jubilados, tiene que ver con la mejora de la educación pública, tiene que ver con más y mejor educación pública y fundamentalmente con un gobierno municipal, con un Estado municipal y con un intendente que esté, que esté todos los días trabajando para que, bueno, para que la vida mejore ¿no? y para que haya trabajo en nuestra patria.